Consiste en, de alguna manera, dejar latente lo que es la obligación que tenemos un poco de llevar una vida en relación con la naturaleza y en relación con la sostenibilidad. Está bien que evolucionemos, pero no solo es evolucionar, sino evolucionar con unas, con unas pautas concretas. Vemos que es una ciudad bueno, pues, eh, pues futurista, pero que por otra parte tiene, o sea, trata de, de anclarse en una, en una realidad natural.